Canaria Accesible, segunda edición. Y ahora con otro de nuestros amigos, con Rafaelillo. Rafaelillo, ¿qué estás haciendo con nosotros? Bueno, a mí me, me, me invitó, me, me llamaron, el cabildo me llamó y me dijo, por favor, ¿tú quieres hacer algo en la Gran Canaria, en la segunda Feria Gran Canaria Accesible? Y yo dije que sí, que hacía lo que fuera. Estoy en el pabellón B. ¿Pabellón B de? B de. ¿De, a -B? de... No. no, es como lo de saber chistes de. Eh, ...manifestación de rubias, manifestación de rubias... ...entonces de repente empiezan todas las rubias en la calle... ...las rubias no somos tontas, las rubias no somos tontas... ...la R, la U, las rubias sí. no somos tontas... ...más o menos igual, con B Mira, de, de y, rubia... ¿y cómo, ...y cómo ves el ambiente, cómo lo estás viviendo... ...nada, muy bien, la verdad que hombre, yo estoy viviendo el ambiente desde el... ...hombre, yo hice la presentación en, el, en la sala Canarias, el teatro... ...y la verdad que había bastante público... Eh, ...sobre todo lo que sí... Yo he notado este año que hay más gente, hay más actividades, está todo mucho mejor, más empastado. Y la verdad que si el año pasado estuvo muy bien, este año va a estar mucho mejor. ¿Y de tu show qué nos puedes contar? Bueno, yo de mi espectáculo eh, he hecho una mezcla un poco de. Entre, uh, hago un poco de show de fútbol y un, un poco de, de. Me disfrazo de Rafaelilla, hago un personaje de Rafaelilla. Y ahora ya acabo de hacer un par de shows ahora, hasta. Porque claro, porque me, me echaron los de tai chi, me echaron. Porque de dos y media a una y media, no mentira, de, un, de dos y media a dos y media estaba tai chi. Y me echaron para afuera y ahora vuelvo otra vez a las dos y media. Que claro. cuando ustedes vean esto ya, ya habré terminado ya. Así no, la puedes feria. estar con nosotros un poquito. Vale, sí, por eso me puedo entrevistar. Y entonces mi show nada, sobre el fútbol, sobre la diversión, canto, hago bailar, a, saco a la gente, hago un concurso de baile, hago un poco de todo. Muy bien, la verdad que el show de, de Rafael, de Rafa, se los aconsejo porque además es un espectáculo que hace que la gente se una, que participe, es un espectáculo accesible. Sí, sobre todo hay una frase que me gustó mucho del Facebook, lo dije el otro día, que hay que ponerle rampas al, al corazón, creo que era, uh -huh. o no, no hay que ponerle rampas para quitar las barreras, ¿no? Yo creo que realmente el intento hacer shows, por ejemplo, no, no, no, no he puesto escenario, lo he hecho todo a ras de suelo, intento que la música no sea muy alta, que se lo pasen bien, que esté todo muy, muy divertido y sobre todo que se lo pasen bien y que puedan participar. no Yo creo que esta feria, esta segunda feria Gran Canaria Accesible, sobre todo, sobre todo es una feria para descubrir cosas nuevas, ¿no? porque estoy viendo que hay, por ejemplo, hay, una hay no me acuerdo el nombre exactamente de la asociación que lo hace, pero te ponen en el lugar de una persona con discapacidad ¿no? y eso Ajá. es maravilloso. no Tú no ver, te cierran los ojos caminas a oscuras, te pones una silla de ruedas, ves sí, la paredes que hay, la dificultad, claro, es, es maravilloso, claro. yo creo que ahí aprenderemos, vamos a aprender muchas personas, muchas, aunque todos tenemos una discapacidad, todos, porque yo llegué esta mañana y buscando el pabellón, como no veo de cerca, no veía la letra, o sea que esto también es una discapacidad, y si no en algún momento la tendremos, Sí, claro, porque las personas que se parten una pierna también tienen de repente una silla de ruedas y también tienen que ir por la carretera y se encuentran con un muro y se encuentran con una ¿no? un badengo, no pues muy bien, muchas gracias, Rafa. No, muchas no, no, gracias, no, yo no me quiero ir. Ah, bueno, pues nos quedamos aquí otro rato. Vamos a hablar nosotros cositas de accesibilidad. No, pero yo me voy a permitir, no, Yo quiero seguir hablando.